Los bendecimos en el nombre del Señor y le damos gracias a Dios porque ustedes están nuevamente con nosotros en mi devocional diario hoy que es el 14 de junio. Gracias, gracias por estar con nosotros. Reciban la bendición y reciban el saludo también de mi esposa y del servidor. Y bueno, pues nos vamos al tema de hoy, 14 de junio, en mi devocional diario. Y fíjense que el tema es bastante interesante. Dios perdona la maldad y la rebeldía. Dios perdona la maldad y la rebeldía ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios bueno El problema no está en Dios Sino que no sabes, actuamos con demasiada rebeldía Y siempre estamos esperando nada más la pura bendición Sin corregir nuestros errores y nuestras faltas A través del amor y del poder del Señor Jesucristo en nuestras vidas Pero vayamos a la palabra Hoy vamos a estar allá en el libro de Números capítulo 14 del 11 al 19 en la versión Dios habla hoy y quise usar esta porque es una, una versión más suave, más eh, espero que podamos entenderla, porque yo también necesito entenderla, veamos lo que nos dice el verso 11, y el señor le dijo a Moisés hasta cuándo va a seguir menospreciándome este pueblo, dice nada más lo que le está diciendo, el señor le dijo a Moisés hasta cuándo Va a seguir menospreciándome este pueblo. Y es que cuando el pueblo de Dios Moisés lo sacó de Egipto, Ajá, ¿cómo te llaman? Dueron 40 años en el desierto. No para que tenga una idea. Cuando pudieron haber llegado antes, no lo hicieron por la rebeldía, por la rebeldía del pueblo del Señor, porque no era distancia para hacer 40 años en el desierto. Pueden haber llegado mucho antes, Uf, pero mucho antes, pero siempre estaban renegando. Dice la escritura. ¿Hasta cuándo van a seguir dudando de mí? Porque parece que no entendían. Les daba mano del cielo, les a, de la roca les daba agua, los cubría de día, de noche, en fin. Dice A pesar de los milagros que he hecho entre ellos, ellos siguen dudando. Y a veces así somos también nosotros como seres humanos de rebeldes delante del Señor. Y por eso en esa rebeldía hay maldad. Dice en el verso 12, les voy a enviar... Una epidemia mortal que, que les impida tomar posesión de esa tierra. O sea, la que se había ofrecido, una tierra que fluye leche y miel. Pero de ti haré un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Le está diciendo a Moisés, o sea, diciendo de ti voy a levantar como quiera un pueblo. Porque yo los voy a poner allí en esa tierra que fluye leche y miel. Verso 13 dice, pero Moisés respondió al Señor, tú con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo cuando los egipcios... Sepan lo que vas a hacer, como diciéndole, Señor, tranquilo, tranquilo, Señor, porque no puedes destruir este pueblo. Por eso nos vamos a el verso 14 ahora. Se lo contarán a los habitantes del país de Canaán. Ellos también han oído decir que tú, Señor, estás en medio de este pueblo, que te dejas ver cara a cara y tu nube está sobre ellos. O sea, cuando los estaba cubriendo por quitarles el problema del sol y que de día vas delante de ellos en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego. O sea, los alumbraba y los cubría, dependiendo día o noche. Si matas a este pueblo de un solo golpe, las naciones que saben de tu fama van a decir, ¡Uh, el Señor no pudo hacer que este pueblo entrara en la tierra que había jurado darles! Y por eso los mató en el desierto. Como diciendo, no, no pudo con ellos, están muy duros, están... Tan tremendos, no, no, no entienden, no comprenden y vámonos, vamos a acabar con ellos. Imagínate que en estos precisos momentos Dios actuara de esa manera con nuestra humanidad, destruirla. ¿Por qué? Porque no hemos podido entender, a pesar de milagros, maravillas y cuánta cosa ha hecho el Señor y sigue haciendo en nuestros días hoy también. Pero a veces como pueblos estamos, como cuando sacó el Señor ...a su pueblo de Egipto, de la esclavitud... ...hay pueblos que están ahí todavía sumidos en la esclavitud... ...y no pueden ver los milagros del Señor... ...y mucho menos los dirigentes... ...a veces el pueblo se cansa y lucha... ...pero la lucha es mejor... ...que Cristo Jesús sea nuestro abogado... ...para que interceda por nosotros... En, ...ante el trono de Dios... ...para encontrar esa justicia divina... ...para que cambie las vidas y las mentes de los gobernantes... ...y de todos los que hacen maldad... ...veamos lo que dice el verso 17... ...porque se nos está pasando el tiempo... Por esto. Señor, muestra ahora tu gran poder, tal como lo has prometido. Tú has dicho que no te enojas fácilmente. Mira qué bonito está diciendo aquí Moisés a Dios, aquí en el verso 18. Que no te enojas fácilmente, que eres muy grande, que es muy grande tu amor. Y que perdonas la maldad y la rebeldía. De aquí el título. Pero fíjate lo que dice también. Aunque no dejarás sin castigo al culpable. Una cosa es que Dios nos perdone, nuestras faltas, nuestros errores, nuestras rebeldías, nuestras maldades. Pero si hemos cometido un error, una falta, un crimen, en fin, la justicia va a ser todo suyo, aunque Dios nos perdona. Por eso en, la, en las cárceles hay gente que se ha arrepentido, ha aceptado al Señor y sus vidas cambian aún dentro de la prisión. Y cuando salen, salen hombres cambiados y transformados completamente. Y los que continúan, pues ahí siguen o hasta incluso hasta perecen allí. Pero fíjate lo que sigue diciendo la Escritura Aunque no dejas sin castigo el culpable Sino que, el cas sino que castigas la maldad de los padres en los hijos Los nietos, los vinietos y los tataranietos Fíjate nada más que qué, qué tremendo está aquí diciendo Sino que tú castigas la maldad de los padres en los hijos Los nietos, los vinietos y tataranietos O sea, a la descendencia Puesto que tu amor es tan grande Dice en el verso 19 Perdónale a este pueblo su maldad Ya que has tenido paciencia con ellos desde Egipto hasta este lugar y desde Egipto hasta este momento, mi amado, mi amada Dios sigue teniendo amor y compasión por nosotros busquemos el rostro del Señor arrepintámonos, busquemos verdaderamente del Señor cambiemos nuestra vida cambiemos nuestras actitudes cambiemos mi amado, cambiemos mi amada y busquemos la bendición del Altísimo siempre porque Dios sí nos quiere bendecir oremos Padre Santo y Eterno Gracias, Señor, por su palabra. Qué hermoso, Señor, Alaquita y Moisés cuando le dice que no destruyes el pueblo. No destruyes tampoco nuestros pueblos ahora, Señor, en sus días, porque se sigue siendo hasta el día de hoy nuestro Dios. Sea nuestro Dios, el grande, el fuerte y el todopoderoso. Solamente quite la maldad, quite la rebeldía de nuestras mentes y nuestros corazones y conviértanos en un pueblo santificado. Y empiece conmigo, Señor. Tú también dile eso. Empiece conmigo, Señor. Y úsenos para ser testimonio para los demás Para la gloria del Padre en Cristo Jesús Amén Amén. Que así sea mi amado, que así sea mi amada Buscando de la santificación de nuestras vidas Para poder ser de bendición para los demás Bendiciones